Yeah. Okay. Mira, mira, mira Thor. Oye, dime lo que ve Algo maravilloso Oye, shut up, no lo sé okay. Pa' kit, muéstrame el sol Que solo veo noche No sé qué tan bueno Todo esto es no Carcajada Tira veces y habla okay. oh, Una pintada Se nota en mi cara Filosofada No manito una llaga Tira plama No me va a vencer mandala Curvaturas, okay. y distorsiona Gira todo rosa Aventuras, No hay otras manda y reposa todo irrelaciona todas estas cosas Faca por otra, cambia en tona Escultura, seda rota, armando una loca otras lunas paso horas cortando las horas Prendo velas como en tumbas, flow zombie en entonas baby, no perturba, chalín por la zona mueren el diablo por la escoba, oye cambio de emisora Oye pago con la roca, esa tecla no es remota Mora el diablo por la coca, no hay un sope para las ronda Que se escodan, no te escodas, tanta mierda que se asoma Otro channel TV infrarrocos en ti okay. ojalá sea así yeah. fuck no sé ya me fui con paso vasos me, tarde sin quick yeah. seca genetik yeah. daily g se vio así Ojos de coffee hey. coreo mucho speed yeah. cada día kill yeah. tranquilo me fin yeah. ice karate kill yeah. body de la like chill yeah. night five chill yeah. por el yeah. tumbre todo agua en mi encuentro y una pena pa matar Ta. un viaje me mi celo muchas mierdas pa fumar yeah. Maquina. Traigo puro fuerte y mi viaje en zigzag. Una se que mata y me pone a trabajar. No sé si te poco si te poco te pa Derrite mi cuerpo pero ya se va pa' acá. Soy un money man, soy un money man. Sin billete, ¿Cuál? tengo una, toca y tres billetes Hey, Un te olvide Toxina mucho no crece En la cartera guardo mi presente, sé que no quería verme Orillando solo lo tengo al diablo Mamá. Sangre en tintero, oh, Mátame mátame lentamente, caro Si sí, igual me cansé de todo lo malo Si sí, igual me cansé Igual me cansé de todo lo malo Si sí, igual me cansé de todo lo malo A esta altura no quiero nada Solo para el barrio uno verde La altura no quiero nada Solo para el barrio uno verde camera. Guau, wow, doy tofu, nemple wow, Guau, veneno pide mi piel Busca, ya no tengo cura sin billete Guau, wow, tengo una toca y tres billetes Hey, un rey se te olvide Toxina, mugo, crece Pero te La cartera guardo mi presente Guau, wow, wow, sé wow. que no quería verme Orillando al suelo lo tengo al diablo Sangre en tu intero, ojo Mátame Ma, lentamente caro Si igual me cansé de todo lo malo Si igual me cansé de todo lo malo